Hola, la energía de hoy te invita a que integres la energía del loco que habla de nuevos comienzos, de, de comienzos que no son quizás tan certeros quizás no sepas muy bien hacia dónde, eh, pero como dice un poema se hace camino al andar y esa es la invitación del de loco de ir a lo nuevo de, de no tener miedos, de tener la capacidad de asombro como un niño en cada cosa que te pase durante el día de hoy. Y lo que debes de evitar en este caso es ponerte un poco dramático, un poco exagerado en tu, en tu sentir o cómo tú expresas lo que te pasa, ¿no? Eh, porque hay maneras asertivas y otras no tanto, para hacerlo. Esta carta indica que podrías ponerte un poco dramático eh, o dramática, eh, ir con una energía eh, muy, muy baja en el sentido de que todo está mal, pobre de mí. sí Así que esa es la invitación de hoy, que te vaya muy bien.